De YouTube el día de hoy vamos a hacerle una entrevista vía telefónica a una señora que se le aparecieron los hombres de negro por motivos de seguridad esta persona no va a mostrar su cara ni tampoco su nombre así que nos referimos nos referimos a esta persona como la señora vamos a llamarla eh, voy a abrir el programa para abrir para llamarle a la señora Ahí ya, ya la estoy llamando. Hay que esperar a que conteste. Buenas tardes, señora. Le llamo del canal Paralogía para hacerle la entrevista que habíamos acordado. Yo soy Azrael. Eh, ¿Podría describirnos la experiencia que le pasó el pasado martes 5 de abril? Sí, buenas tardes, profesor Azrael. No, lo que pasó el martes fue muy raro. Mi esposo y yo vivimos en un rancho aquí, en los Estados Unidos de Kansas. Entonces, lo que pasó fue que se destruyó un hombre, un platillo volador en nuestro rancho. Al momento del impacto, nosotros salimos muy asustados. Mi marido salió con la escopeta y entonces nos mantuvimos ahí observando el platillo volador alrededor de un minuto cuando de repente salió un hombre con pasamontañas corriendo y se escapó. Ok, eh, dígame señora, ¿quién era quién era este hombre y por qué estaba enmascarado? Y si ustedes saben por qué se estrelló este ovni ahí y cuál es el motivo de todo esto. Sí, mire, después de que el hombre se fue corriendo, nos enteramos que el hombre era un ladrón, que quería robar un banco de la ciudad de Nueva York con la tecnología del OVNI y el platillo volador se lo robó de unas bases secretas que pertenecen al área 51 y que están en Las Vegas, Nevada, por lo que el ladrón trató de hacer un recorrido desde Las Vegas a Nueva York. Entonces dígame señora, ¿por qué el OVNI se estrelló en un en su rancho es decir el delincuente si cumplió con su objetivo o entonces por qué se estrelló el ovni en su rancho si ella había llegado a nueva york y otra pregunta que le quiero hacer es por qué este hombre sabía de la existencia de esas bases y cómo se robó el ovni mire pues lo que pasa es que antes de que el ovni llegara a la ciudad de nueva york y al banco los sistemas de navegación del OVNI fueron desactivados desde el área 51 por los militares, lo que provocó que el OVNI fallara y recorriera varias ciudades y estrellara en nuestro rancho. Y en cuanto al ladrón, lo que me dijeron es que también pudo haber sido un extravagador de este lugar para un ex soldado que sabía información de este sitio. Pero bueno señora, pero ahora platíquenos de los extraños hombres de anime negro que aparecieron dos días después de lo ocurrido. ¿Cómo eran y qué le dijeron al respecto? Y si es verdad que eran los hombres de negro. Eh, sí, pues fíjese, esto ocurrió el jueves en la noche como a las 12. Escuchamos que tocaron puerta a unas personas, cuando abrimos, vimos a unas personas de traje negro y con lentes oscuros. Ellos nos dijeron que no habláramos de nada, de lo ocurrido, o pues si no, pues pagaríamos las consecuencias. A mí me dio mucho miedo, porque por unos segundos los dos hombres se transformaron en abertos. Y vimos que tenían unos dientes muy grandes y una boca enorme. Entonces, nos hicieron firmar un documento. Nos sorprendió muchísimo porque ellos se fueron volando en unos altos que podían flotar, pero fue algo increíble. O sea, que eran los reptilianos. Sí, así es. Y, y recordemos que estos zombies. No quieren que sean mostrados a la sociedad de una manera cercana y con certeza, ya que podrían demostrar la existencia de vida extraterrestre y su tecnología podría modificar nuestra tecnología y llevarnos a construir tecnologías más avanzadas que la humanidad podría reemplazar por la actual y recordemos que eso es lo que no quieren. Pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista señora, la verdad que fue un honor y su entrevista es muy valiosa.